Señores, en Puerto Rico, lamentablemente, está sucediendo uh, eh, un episodio muy, muy, muy, muy amargo, ya que otro sismo, sacu, eh, sismo sacudió esta mañana a Puerto Rico de 6,0. Eh, 6, Aquí tenemos imágenes exclusivas que me enviaron de este Puerto Rico a las 7 y 20 de la mañana. Ese otro sismo que sacudió a la isla de Puerto Rico con 6.0 grados en la escala de Richter, según reportan el... Servicio Meteorológico Nacional de San Juan, un terremoto de magnitud preliminar 6.0 ocurrió en las cercanías de Puerto Rico sin amenaza de tsunami, informó. Anterior a este movimiento, uno se había registrado a las seis, eh, perdón, de 6,6 6 grados de que se produjo en Puerto Rico a las 4 y media de la madrugada. En este martes, por lo menos un día después de que ya había pasado varios eh, remanentes. Este territorio estadounidense causando graves daños en algunas zonas. El temblor está de, ma de madrugada, se sintió. En varias localidades de la República Dominicana también, y entre ellas está Santo Domingo y Punta Cana. Ahí estamos viendo las, las imágenes de lo que sucedió en Puerto Rico. Eh, nosotros vamos a comunicarnos con un, un amigo, eh, se llama López, paramédico de allá de Puerto Rico. Pero me den retorno a los muchachos cuando nos comuniquemos con él para que nos, nos informe lo que está sucediendo allá en Puerto Rico con todo esto, con, esto, con esta catástrofe que está pasando. Eh, ok. López, ¿puedes responder? ¿Me estamos en el aire? Ok. Ok, pues estamos en vivo ahora mismo. Eh, bueno, nosotros terminamos así Estamos en vivo ahora mismo. Eh, pero nada, eh, tratábamos de llamarte para comunicarnos sobre algunas cosas que estaban sucediendo allá en Puerto Rico y... Las imágenes que nos habías enviado de, de toda la, la catástrofe eh, que está pas, pasando allá. Eh, yo voy a hacer algunas preguntas muy cortas. Eh, Hay muertos, eh, López, mm -hmm. ahora mismo, en la de Puerto Rico. Es este, cierto, este, no, como te explico, solamente una persona, creo que una persona, no, no me acuerdo o si era de unos 70, 75 años de edad, y aparentemente indican que le había caído una de las estructuras encima, una pared, pero al momento. así! Sí, sí, te escuchamos. Ya he no la única persona que ha fallecido. Tengo entendido que esa fue la noticia, no tengo algo concreto, pero aparentemente, no, que sepan, no ha habido, no ha habido este... desgracia, muertes desgraciadas así al momento. López, una pregunta. ¿Qué hacen ustedes los los, eh, eh, los... los paramédicos. Los paramédicos y todo lo que tenga que ver con seguridad para personas que están atrapadas dentro de sus propios hogares, ya que es difícil a veces hacerlo de manera eh, sola, nosotros que trabajamos por eh, el sistema 911, nosotros somos compañía, está uh -huh. el Estado, que es emergencia médica estatal, que es la del gobierno. Y nosotros pues en conjunto con ellos, que pues, somos ambulancias privadas, pero con apoyos colaborativos también con emergencias médicas del 911 en Puerto Rico, pues eh, lo que se hace es que se hace el protocolo adecuado, eh, se activa bombero, bombero es el que se dedica a romper las estructuras, manejo de emergencias también, que nos ayudan a nosotros. Entonces, este básicamente, pues ellos son los que se encargan de, de proceder a, a si hacer que hacer un, pues, algún tipo de trabajo que era para levantar alguna estructura para sacar gente. En cuestión de rescate, manejo de emergencia y bombero. Luego, entonces, nosotros estamos pendientes ya en la ambulancia para hacerle la área médica. Si hay que pues, este, administrar algún tipo de medicamento, hidratación, para dar algún shock este, hipovolémico eh, que tenga, algún problema de sangrado, algún trauma mayor pues entonces nosotros nos encargamos de eso. Pero así que se corre el protocolo. Se activa bomberos, el eh, manejo de emergencia, que son los que están capacitados, la DOE, que es una fuerza especial de bomberos, que están capacitados para ellos entonces empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con retirar objetos, eh, romper alguna pared para este, sacar personal. Así se trabaja. Pues ya para finalizar, López, eh, yo quería preguntarte eh, que eh, hay... ¿Hay energía eléctrica o, o sea, igual como pasó con la, la, la, la tormenta, ¿hay, ¿hay energía eléctrica o en algunos sitios no hay energía eléctrica? Pues mira, eh, por lo menos en el área oeste, eh, donde yo vivo, en el área oeste de Puerto Rico, completamente estamos sin, sin energía eléctrica. La gente puede estar usando las plantas, como siempre, como para María, pero ya yo estoy ahora en el área de Mayagüez, Puerto Rico, ya aquí ya tienen servicio de energía eléctrica, y hay ciertas áreas de Puerto Rico que ya tienen energía eléctrica, pero hay bastantes áreas donde no todavía no han resuelto el problema de la luz. Okay. Te voy a preguntar algo mi compañera, eh, López. Antes de López, que... se han sentido más réplicas. ¿Están bien los refugiados? ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cuáles son las expectativas de la gente referente a estas réplicas y demás? Pues mira, las réplicas van a continuar según el... Eh... Eh, los, pues, los servicio de, de meteorología y lo que están este, eh, verificando cómo es que trabaja la situación eh, van a continuar eh, te podría decir que desde esta mañana que hubo el de 6.5 algo así sí. eh, pues continuaron de 4.1 4.3 4.5 han hecho un sinnúmero de réplicas y continúan todavía aquí estábamos en el edificio y pues nosotros tenemos una aplicación que se llama Sismo Detector, y entonces en cuanto eso empieza ya y en las áreas más afectadas, hay unas áreas más afectadas que son las áreas donde están las fallas sísmicas, que es Yauco, Puerto Rico, este Ponce, el, el municipio de Ponce, Yauco, y este, San Germán, esas áreas ahí, sí. eh, cuando empieza a temblar, pues entonces ya nosotros en la caída del oeste, otras áreas pues se sienten quizás ya se va sintiendo pero ahí obviamente que fue donde le envié la foto uh -huh. donde hubo toda, todo el desplazamiento de estructuras eh, pero se van a continuar según indican este las réplicas hasta que esa capa tectónica ya esté acomodada en el sitio donde tiene que ir porque es una falla que hay en esa área de Yauco del municipio de Yauco, eh, Guanica que es otro de los pueblos, Ponce y okay. San Germán. Ahí, va, ahí hasta que no se acomode, esa, esa, esa placa tectónica van a continuar, va, va a continuar. Ellos dicen que va a continuar, que estemos preparados. López, ¿y está colaborando la gente con la evacuación? ¿Está saliendo de sus casas? Porque la mayoría de las veces vemos que la gente se apega a lo material. ¿Está colaborando la gente y está saliendo de su casa? ¿Cómo? Casi no, casi no la escucho. Ok, ella dice que si las personas están saliendo de sus casas porque algunos se quedan con los materiales, o sea, que se procuran por los materiales y no quieren salir, eh, si están evacuando de sus casas. No, no, aquí, aquí hay un protocolo a seguir, el protocolo de es que manejo de emergencia y, y las autoridades pertinentes, pues, van a ir donde ellos y les van a dar una advertencia de desalojo. Okay. Tienen que, por, pues, por protocolo y por ley, desalojar las áreas, algunos dicen refugio, y obviamente, pero la gente está bastante pendiente, la gente está oído del vecino mucha gente que está pendiente y están preparados ya tienen pues yo creo que el huracán María pues fue una de las claves porque el huracán María pues la gente se prepararon más ya sí. puedo ver que ahorita ahorita vimos la vuelta por algunos centros comerciales y están pues no están tan saturados como otras veces parece que la gente pues ya eh, están preparados en baterías en cosas de emergencias comida alimentos eh, estamos más preparados en ese aspecto pues hay más calma y más tranquilidad se nota la calle más tranquila pero sí. la gente está recogido en sus casas. Gracias, López, de verdad, por esta información. Muchos dominicanos. Estamos a la orden. Muchos dominicanos. Cuando me quieras llamar, en gusto para darle más información. Ok. Y si es en vivo también. Ok, gracias, López. Porque sabes que hay muchos dominicanos que están preocupados por sus familiares aquí y sí. quieren saber en cuáles zonas, como tú especificaste, la zona eh, donde más causó daños. Eh, te, sí. te iba ya para finalizar y con eso despedimos. En esa zona hay muchos dominicanos en los que tú mencionaste. Ya, te, no, no te, ser, te, te sabría decir, tenemos te, entiendo que tenemos muchos hermanos dominicanos en Puerto Rico, okay. tenemos bastantes, pero, pero que estén tranquilos, porque por lo menos al momento todo está tranquilo, no ha habido muertes, eh, solamente solamente esa persona, okay. pero eh, que fue la persona lamentablemente mayor que le, le colapsó esa pared encima, okay. y este pues se dice que... Pues ya la gobernadora dio instrucciones de que pues, los servidores públicos estén en sus casas, o sea, estén recogidos, no, no hay permiso para que trabajen. Okay. Mil gracias, López. De saludos a todos desde, desde aquí de República Dominicana. Ya, de a los, saludos allá a la República Río. Dominicana. Muchas gracias. Estamos a la orden. Cualquier o sea, cosita sabe que tienes aquí un amigo para que te comunique. Ok, gracias, López. Tranquilo todo el mundo por allá, que pues, contamos con la ayuda de Papá Dios. Gracias.